Todo esto, por supuesto, trabajado en un formato especial para ser digerido con simpleza, con claridad y con mucha sencillez. Esta novela es diferente a todas las novelas que yo he escrito anteriormente, porque están plasmadas de un amor eh, sublime, de un amor que trasciende la naturaleza humana y que va más allá de todo. Ahora, la protagonista de esta novela se, se aferra a su fe para poder sobrellevar el peso de sus enfermedades, de la pérdida de esta amiga tan amada. Eh, porque no fue una amiga iría, sino una, una amiga muy amada con la cual tuvimos una amistad desde los 11 12 años. 11 años tenía ella. 12 años la protagonista hasta la vida adulta hasta el momento en que ambas fueran abuelas entonces eso eso es en síntesis ahora yo quisiera leerle un breve capítulo el capítulo 11 de la novela se llama Asumir y tiene un epígrafe más allá del dolor y la alegría, la dignidad de ser, de Margarita Yusenar. Ahí estaba yo, tendida en el sofá, mientras el mundo giraba en mi cabeza y el techo se caía encima de mí. Luego un rostro y otro y otro. Todos me miraban. Su mirada era vaga, algo cruel. Estaban alrededor de mi cuerpo. Yo estaba desnuda, con las piernas paralizadas por una enorme fuerza que aprisionaba mis brazos. De la cabeza a los pies, las manos de los seres que me rodeaban, intentaban alcanzar mi cuerpo. Yo seguía sintiendo esa fuerza increíble que me paralizaba. De pronto, un bosque se presenta ante mis ojos y me lleva a un túnel tan largo y hondo que podía ver las raíces de los árboles al llegar al final. Nadie podía verme desde el exterior. Nadie podía ver dónde me encontraba. Yo miraba alrededor y veía las raíces de los árboles colgar largas y espesas, manchadas de tierra. El color de la tierra ensombrecía mis ojos. Literalmente estaba bajo ese túnel, enterrada bajo los árboles y veía sus raíces largas, firmes, que rodeaban mi garganta y mis pies. Estaba en cuclillas y totalmente desnuda, a mis pies lo succionaba un aire caliente, que salía desde la profundidad de una cavidad extremadamente subterránea, oscura. Los seres de mirada turbia no lograron alcanzarme. Yo solo seguí allí, con los ojos ciegos, con los pies atrapados, paralizados. Hubo un ramalazo de claridad. Abrí los ojos y pude ver, muy lejos de mí, una abertura que repentinamente apareció en la tierra pude vislumbrar el cielo azul, sentí impotencia, miedo, angustia, inmovilizada como estaba, vi como los hombres furiosos se despedían hablando en mi mente, me extrañó porque era una comunicación totalmente telepática, haciendo señas con la mano, prometían volver si no los obedecía, el túnel se chicaba a paso de tortuga, volviendo a su tamaño normal en un tiempo que se me figuraron horas. Entonces me vi sentada, con mi cuerpo bañado en sudor, afirmada contra un árbol, cegada por la luz, sin comprender esta experiencia espeluznante que se originó con la constatación de la gangrena en la parte media de mi cuerpo. Una sola palabra quedó navegando en la mente, es decir, una sola pregunta, obedecer pie Nada es un algodón de azúcar y menos una pesadilla desatada en la profundidad de la anestesia cuando la cirugía se me practicaba en forma urgente, muy urgente. Me costó asumir la peligrosidad de la gangrena, todo el riesgo mortal que había corrido. Me costó asumir la aterradora herida abierta que me quedó en el glúteo y soporté con impaciencia las más de mil curaciones que marcaba mi total dependencia de otro ser humano, uno muy especial, de extremada paciencia y meticulosidad, que aún cargado de sueño, con apariencia de sol, se levantaba para limpiarme luego de ir al baño y asearme por todas partes. Te viene una sola palabra a la mente: vejez, y aquello no es nada agradable, dependencia y vejez, cuando tienes un alma de niña. Capaz de reírte en los percances de la vida en diferentes contextos. Capaz de reírse de sí misma, sin arrugarse y jamás. Capaz de saltar y cantar como una niña de nueve años y embelezarse con una mascota y otra jugando a correr. Acariciando con alegría infantil el pelo de mis gatos. Rascando sus lomos, besando sus patas. La otra palabra, muerte una se ve tan cerca de la muerte que la gangrena probó mi valor y cambió la visión de la vida la verdad que uno no teme a la muerte una teme no a la muerte sino a irse tan pronto de este plano teniendo en la cabeza proyectos y sueños que realizar tanto por hacer así con la partida de Jimena tanto que quedó por charlar que compartir y solo queda el silencio obligado la conmoción experimentada. No hay ninguna tormenta que no te deje paralizada, helada. No hay llanto que consuele, no lo hay. Solo una lección: vivir el presente y vivirlo en paz. Supongo que es la obediencia que el destino exige, no cometer los mismos errores, mantener la moderación, la prudencia y la constancia ante las decisiones que se tomen y permanecer en esa senda, esforzándonos con nuestro mayor ahínco en no exigir a nuestro organismo y no dañar al resto, al resto. A fin de cuentas, cuidarnos y asumir que la muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Tal como dijo Margarita Yusselman, si tomamos esta teoría de Margarita sabremos que se van primero de la tierra los que están preparados para el próximo plan. Y termino aquí esta novela y la presento.